We start from here and we're going to go down in a quiet walk for about uh, four or five kilometers among the vineyards. This is the whole area of Penedes, which ranges from the mountains we can see on our right hand side. And then it goes down to the sea. The seas behind those hills there. Me agrada el voluntariado lingüístico porque es una linda experiencia, es una forma diferente de conocer Cataluña. Es un programa que nos permite no solamente viajar y conocer diferentes paisajes y diferentes personas, sino que nos muestra una realidad diferente de lo que es Cataluña. Es, es toll Menschen hier kennenzulernen, die hier studieren in Barcelona. Es sind sehr viele internationale Studenten und gleichzeitig lernt man sehr viel von Katalonien und der katalanischen Kultur kennen. Es ist einfach toll. Ich kann es jedem empfehlen. We are um, really near to the sea here, so all the humidity that comes to the sea also helps the, the vine to grow. Here we take care a lot of the of the vineyard so then in the cellar everything go well better and we have less work. Ed è un'opportunità molto bella perché ci permette di vedere dei posti che altrimenti da soli non andremo a vedere e quindi sono molto contento di essere qua e ringrazio i volontari del volontariato linguistico per permetterci di avere questa possibilità. Hemos hecho un recorrido por, por la finca de Canvas y nos han explicado cómo es el proceso para hacer vinos. Hemos tenido una degustación muy buena, yo no sé mucho, pero lo poco he aprendido bastante y he comido un poco de pan con tomate, que es lo típico de aquí. Y bueno, la convivencia y aprender un poco, creo que, creo que no tiene precio y es muy enriquecedor. <música>